El blog del Killer. ¿Qué pasa, poneros? Soy Killer y estamos de huerta con el nuevo blog del Killer que os traigo o procuro traeros todos los domingos. Hoy y como ya sabéis y quiero traer costumbre, hablaré en el blog del comentario más votado y que me sugiera un tema a tratar o me haga una pregunta de lo que sea. Bueno, en el anterior blog, eh, Tommy Jared González, que lo voy a poner por aquí que lo veáis, no, para que vea que me gusta mi bueno, captura de pantalla, vamos a ver, un segundín, entonces pre, así, captura pantalla, aquí está. El amigo Tommy Jared González, me... su comentario me ha votado con cuatro votos me dijo mucha suerte, killer, ojalá y todo lo que lo de tu trabajo y se solucione, para que así con gusto puedas obtener una familia completa. Eh, gracias, Tommy. Aunque no tengo money, te envío toda las buena vibra de los chakras. Eso, yo confío en los chakras. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo empezó tu afición del dibujo y cómo la desarrollaste? Eh, para que no hables de tu otra afición aparte de los juegos de vídeo, el dibujar y diseñar. Eh, confío en ti ahora para estar abajo, pero si trabaja duro, estará en la cima. Bueno, la verdad que sí. Yo soy de los que piensan que si uno trabaja duro, eh, llegará a la cima. Ojalá sea de verdad, yo intento trabajar a todo lo duro posible, pero parece que nadie valora mi trabajo duro. Pero bueno, es un tema aparte que ya sabéis cómo está el tema del trabajo y demás. Bueno, respondiendo a Tommy Jarre González y cómo, eh, eh, cómo empezó mi afición al dibujo y cómo la desarrollé. Yo de siempre he dibujado, de hecho tengo blog. Tengo blog de cuando tenía 6 o 7 años y ya dibujaba. Incluso cuando tenía 4 años tengo los típicos dibujos de 4 años donde ya dibujaba. Yo siempre estaba dibujando. Eh, de hecho, eh, mi familia, mi madre, mi madre es muy buena no dibujando, pero sí eh, pintando y demás. Porque es, como, es como si lo tuviera los genes. Pero luego aparte de mi afición por el dibujo, y yo creo que para dibujar eh, hay quien dibuja porque le han enseñado técnica o hay quien dibuja porque digamos eh, tiene noción de dibujo a mí nadie me ha enseñado a dibujar yo no he ido a de arte, a mí nadie me ha dicho que, que el músculo va así que la cadera es así nada yo dibujo por pura práctica yo siempre estoy dibujando si me pongo a hablar por teléfono tengo papers, de hecho tengo siempre librata por aquí siempre va, me quieren dibujo por ejemplo veis uy perdón Siempre sí, estoy dibujando, a ver por aquí otro dibujo que tenga por aquí, yo que sé, a ver, tengo por aquí algo. Siempre sí, estoy dibujando, ¿veis? siempre sí, estoy dibujando, probando postura, probando... De, de hecho tengo todo lleno de blog, todo lleno de blog, tengo ahí un montón de ton blog de A3, de que se usa para dibujar con, con, con grafito, yo lo uso con boli, me gusta siempre estar dibujando, eh, haciendo bocetos, lo que sea, siempre te voy dibujando. Y yo creo que ahí está el secreto de que si algo te gusta, desarrollalo. Es decir, yo de que tengo uso de razón he está dibujando. Tengo eh, de hecho tengo ahí un cómic del juego El Elborgin de la Mega Drive. Eh, sé que está dentro del traje espacial. Tengo cómic de cuando iba a, al colegio dibujado. Tengo hasta cuatro cómics con más de 120 páginas entre los cuatro. Tengo por ahí, no sé dónde lo tengo. Y, y ya ve, y para mí fue un gran logro. Para mí fue un gran salto, digamos, eh, técnico el tener un PC para el hecho de dibujar eh, mi sueño es tener una tableta gráfica una, una tableta digital de pantalla es eh, si decir, la que tengo actualmente es la típica tableta bambú una tableta, una, una Wacom pero no tiene pantalla es eh, si decir, yo cuando dibujo estoy mirando el monitor la que yo quiero que ronda entre los 500 y los, no, y los 900 euros son las que hay grandes y tú cuando dibujas es como si dibujara en papel como es normal Ahí dibujaría mejor que si dibujo con la tarjeta digital, porque digamos que el movimiento de muñeca, y ahí, ahí ya mezclaría lo que es vista y muñeca, o vista y habilidad o agilidad, como quiera llamarlo, y yo creo que sería mejor. Aunque así me defiendo muy bien, y de hecho, eh, la gran mayoría de dibujos que hago en digital, antes lo he dibujado en papel. Yo se me tengo, eh, creo que se puede ver perfectamente, que tengo... Siempre boli, boli, lápices, siempre tengo al y lápices, tengo, yo qué sé, siempre tengo aquí cosas, ver, siempre que tengo, todo, todo lleno de dibujos, ¿veis? Esto es del No Man Sky, que me encanta el tema espacial. Yo qué sé, aquí de asilo de, de, de mi página web, queda abierto, pero otra vez la estoy cambiando, pero va a ser un cambio mínimo. No sé, dibujo siempre dibujando. Es que tengo dibujo, Es que tengo dibujos por todos lados. Me pongo a pensar y me pongo a pensar haciendo eh, dibujos. Aquí tengo más cosícanos, Esto es todo de, de apuntes. Y ya te digo, eh, desarrollar nunca pude ir, nunca pude ir a bellarte. Me, me hubiera encantado ir a bellarte. Lo más parecido que hice fue un curso de técnico en diseño industrial donde me enseñaron eh, Photoshop, AutoCAD y 3D Studio. Sí, sé hacer diseño 3D, pero llevo un poquito ciudad, llevo tiempo sin, sin hacerlo y a lo que más me he dedicado es al Photoshop eh, me considero que tengo un nivel muy alto avanzado de Photoshop tanto en dibujo como en diseño fotográfico eh, bueno, puedo coger perfectamente una, una, una foto cambiar el pelo, cambiar el color mmm, camuflarlo, eh, puedo coger y mezclar fotos puedo hacer muchísimas cosas llevo desde 2001 manejando Photoshop y el 3 Studio y para mí el dibujo es mi pasión uno de mis sueños Sería trabajar para una... Bueno, uno de mis sueños. Aparte de tener mi propio estudio de dibujo y diseño en casa, que es lo que poquito a poco y con granito de arena estoy montando. Eh, sería, pues yo qué sé, que trabajar para una editorial. No... Mi dibujo no es un dibujo artístico tipo Tolkien o tipo Marvel, pero manejo un dibujo... Bien para una editorial, por ejemplo, de cuentos infantiles y cosas casi Para mí me encantaría, la verdad. Eh. Tengo un... De hecho, mi amigo, muchos amigos míos me dicen que le gusta mi trazado. El trazado que uso para dibujar le gusta mucho. De hecho, tengo un trazado eh, firme y seguro. No soy de lo que cuando hace un boceto... más aquí lo, lo podéis ver perfectamente. Si lo podéis apreciar. No dibujo lo que es así... Pic, pic, pic. Yo hago el trazado. Y sin salirme. De, tengo un trazado seguro. Porque yo lo que dibujo lo tengo en la mente. Y como siempre estoy haciendo estos, Pues ya sé cómo voy a dibujarlo. Lo que peor lo llevo son la mano. Mi mano es un muy jodidas Y muchas veces cuando voy a dibujar. Eh, miro fotos. O. Mira cómo queda la mano. Y la dibujo. Es un truco que hay para. Bueno, para, para dibujar. Ahora con el Black Free Day voy a comprarme el programa Clip Studio. El, el Pro. Que vale 25 euros. Tengo en PayPal de lo poquito que voy ganando con YouTube, que es una mierda, pero bueno. Pero como he hecho varios trabajitos para streamer y lo tengo ahí guardadito, pues eso trabajo lo invierto para lo que es mi trabajo, es decir, son trabajos que he hecho de diseño gráfico para streamer, eh, emotes, emblemas que he hecho y eso lo he ido guardando y lo uso para algún jueguecillo que haya en Instagram y para el canal o para ir a jugar o para comprar un pack de Bamber para poder sortearlo en el canal. O, en este caso, para comprarme el Clip Studio Pro para dibujar. Ya que trae una herramienta muy chula. Y es poder crear una figura 3D y usarla como modelo para poder dibujar bien el cuerpo. Es una forma chula, digo yo, de poder eh, bueno, practicar y poder hacer mejores dibujos ¿no? Pero no sé si he respondido a tu pregunta o no sé si me he desviado del tema sobre cuándo empecé a dibujar y cómo lo he ido desarrollando. Pero ya te digo, eh, siempre... Siempre estoy dibujando Siempre estoy dibujando Me engaña dibujar Dar color que a la gente le guste Aunque yo soy demasiado perfeccionista Y cuando hago un dibujo A veces digo vaya mierda dibujo Pero luego me llega otro y me dice Joder, pero si el dibujo está muy chulo Digo, sí Sí, eh, como Yo qué sé eh, No sé si la mano porque no sabe verte, O porque mismo alguien que no sabe No alguien que no sabe dibujar Ve mi dibujo y dice, joder, qué chulo pero luego alguien que tenga un nivel más avanzado que yo dirá vaya mierda. Es eh, siempre por escalones. Es eh, normal, ¿no? Yo sé. Eh, lo veo así. No sé si está mal visto o no. Pero yo siempre me estoy esforzando por dibujar más y más y más. Eh, siempre he siempre intentado imitar estilo y al final he encontrado el, mí el mío propio, que es el estilo cartoon, como yo lo llamo. Estilo Cartoon, eh, eh, como tengo hecho mi, mi avatar, o como tengo hecho el dibujo, te he enseñado antes. Esto para mí es estilo cartoon, ¿veis? Y tengo ya varios dibujos, de hecho. Me gusta, no sé, me mola tener mi propio estilo. Ni es anime, ni es Marvel, si es, ni es Es estilo Cartoon, el típico estilo así. Que podremos ver en Padre Familia, que podremos ver en algunos dibujos de Cartoon Network y cosas así. Es mi, mi estilo, que me gusta y me encanta. Luego toco un poquito de anime el chibi. Eh, he practicado mucho anime, de hecho, tengo algunos dibujos de anime. No un perfecto anime, ni un perfecto manga, como de hecho en anime y manga hay mucho estilo el estilo que, que más me sale, oh, que me, me, mejor me sale es el, el anime antiguo, como llamo, por ejemplo Rama, eh, Rama me, el estilo ese, de, no me acuerdo cómo se llama, el director o el dibujante, pero no, era dibujante, mujer dibujante pero ese estilo me gusta y se me da bien, de hecho es un anime muy mezclado con un poquito de comi por así decirlo, no sé si voy bien encaminado Pero el caso es que si algo te gusta eh, Desarrollalo Si te gusta caminar por el campo, ve a caminar por el campo Si te gusta tocar el piano, que de hecho una de mis aficiones Tenía yo un, un, un, piano, un piano, un teclado, un, un sintetizador, un, un Casio que vendí hace un par de años porque me hacía falta el dinero una pena, me costó 400 euros o dólares lo tuve que vender por 120 me hacía falta el dinero pero de vez en cuando me marco mi tirito con el free -to loop y ahí toco un poquito porque me encanta componer y sé, y sé componer hago un poquito de esto las cosas como son pero lo que digo, si algo te gusta eh, desarrollalo, disfrútalo y muéstralo ¿por qué no? Si te gusta dibujar, hazte un blog de en Art o en un Instagram o lo que sea y muestra al mundo tu dibujo. ¿Que te gusta grabar monólogos contando chistes? Pues también. Lo que importa es hacer feliz a la gente con lo que te gusta y si te llega algún, algún hater o algún odioso de la vida, pues ya está. Si voy por envidia, voy porque no tiene idea de lo que está hablando. Yo creo que es así la cosa. Eh, y si más, bueno, ya sabes que Tenéis mi canal, mi página web de franpancorvo.com, donde eh, tengo los servicios de, dibu de dibujo, ¿vale? De hecho, no sé si la ha visto, eh, Tommy, te voy a poner por aquí que lo vea, una animación que hice. Esto, va Esto te lo digo aquí, ¿vale? Lo hice, es un spot publicitario que tengo de mi página web, de mi servicio que ofrezco a los streamers y a, y a los creadores de contenido, y aquí a la empresa o a quien quiera buscar un dibujante, ¿Vale?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 Un poquito cómo hacerlo, pues se consigue. De hecho, el vídeo está hecho con, con Adobe Premiere. No he usado ningún programa de animación, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, eh, MacroMedia Studio, por ejemplo, eh, o MacroMedia MX, no sé cómo se llamará ahora. Está eh, dibujado a base de está animado a base de fotogramas, creado con, con Photoshop y con un poquito de ingenio. Ya lo mostraré en mi canal de YouTube dedicado a esto, que a ver si le meto chicha. Y sin más, bueno, espero que habéis respondido a tu pregunta. Y si queréis preguntarme algo, ya sabéis que podéis hacerlo en los comentarios del vídeo. Y el comentario más votado será el que hable en el próximo vídeo. Así que, chicos, sin más, gracias por haber visto el blog, eh, compartirlo, que la gente conozca mis vivencias, mi experiencia y mis ideas. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Soy Kyle, me despido y hasta la próxima. ¡Adiós! Come and get it with me.